Satepan de noche no, Jesús, o ni en y ti Galilea, pues amo o Judea, ni kin judíos, ti kiwáske o knikiayik miktíske. yo escotoyan imil juvin judíos, no ni toca elwis den chiu calme o anikniwan Jesús o kilwiske. Amu yo mukawan nikan, Judea, por cómo trasalo kawan ti chintlen chanciwa no juvke k tasken chiva listentlet pues ni, nada no, na, que ni te muevo te esmatiltes amo que chivo hitla sanich takayan tal que mon y mis panoch ti pactlacame. tal Jesús os cono kiluaya ni que dios Jesús no ora allamo esco tal milauca na monawa Namejuan amuilis o na que en tal pero no hemos dicho las niñas ni quienes matildia amó a los niños chihuahuas, me han dicho que han hecho pues allá muestro no hora. No no no no no no no jesús os conoció en Galilea, Galilea, pero Satepan, hizo que niñas Jesús yo ya y es no hijo que otrés cocoya san dicho que sí ama y dicho en judíos tiquiwas que Jesús Juan Octobaya. ¿Cuál es que no tlacat? Mi tlacatolomucaquia de ye y nauacnonque tlailivis mi que tocniwan. Siquinoquistobaya. Ye yeah, si mi palicone. Oxiquinoquistobaya. Amo, pues no tlacat sanquin cascayaftinimin tocniwa. Nochti no tlacat sanquin cascayaftinimin tocniwa. Nochti muilaya tlacatubaya de ye Tlasco semana, y coquia tlasco ilwit, Jesús oyas y cajinteopantli. ¿Qué es In ¿Qué o como ¿Qué o esto? ¿Qué es es Jesús o Kimilui. No No te No te hagas mal. No te hagas mal. No te hagas mal. No No Nakintlahtua santlen yehi titichwa iktemua ma pero nakin iktemua ma kuehkapantla nakin no titlan tlen tlahtua ika intle milawak, itich. Moisés chamo na mechon magti intlanawatil, wan yeh mas kiokon, di semes na me juantitin intlanawatil, pues tlamu, tleka na nechon nan miktiske intocniwan o nahuatke. It hecat, aki Jesús o ¿no? Kinankili. Nan komotetsauistuketleka o nichiw iluica nezkayot litich museu ilistonal, o aye sanse cualitikit Pero iskonitakan, Moises o na mechon magti in tlanahuatil, son mojudios nezkayotikan. Tlemilawak, non tlanawatil amo alewasanitich Moises. Y leva itich na muyaueca o tajuan, tlé no cachi achto anamo Moises. Ajan, tlanamejuan sitzinan con judíos nez mas maímos para osconan con tlacamatisques ni Moises, tlaoscon, tlecana moncolanis noan, ni que nez se itich muse uilis tonal. Amos o moyacana conita. Y es que ha y es y